Buenas tardes, muy feliz año nuevo, espero que estén bien, que este sea un año especial, auspicioso, eh, ¿verdad? donde realmente podamos liberarnos de muchas ataduras, de muchas cargas y disfrutar de esta manera de, de vivir. <risa> Cada año es un regalito. Así que vamos a iniciarlo con esa conciencia de que estamos abriendo un regalo nuevo. Así que les invito a que hagamos este tiempo para nosotros mismos, para nosotras mismas, que respiremos profundo. Y que nos demos este chancecito para empezar el año meditando, ¿verdad? dándonos este regalo para el ser. Entonces yo les voy a compartir la pantalla para poner alguna imagen que nos ayude a la concentración. Mientras tanto, eh, les invito a que vayamos respirando profundo y dándole mucha tranquilidad, mucha paz al cuerpo. Entonces vamos a procurar Darle a mi cuerpo un espacio donde se pueda relajar. Darle tranquilidad. Respirando profundo. Regalarle este baño. Suave, de paz. Voy a ir conectando con mi propio ser. Mi tiempo que existe es ahora. Aquí, ahora. Todo lo que ya pasó, el año que acabamos de concluir. Voy a ver como si fuera un capítulo de una película. Ya pasó. Y en el capítulo hubo muchas cosas. Todas las agradezco. O las tomo como aprendizajes. Tenía que pasar como pasó. Así que suelto el año que pasó. Lo entrego a la vida al Ser Supremo. Me doy la oportunidad de empezar de nuevo con energía renovada. ¿Cómo renuevo mi energía? Al igual que para refrescar el cuerpo, tengo que bañarme, limpiarme. Para renovar la energía del ser, necesito llenarla de este baño de luz. Como el que visualizo en la imagen. Como si del Ser Supremo, del alma suprema, yo pudiera abrirme a recibir un baño de paz. Paz. Sanadora. Paz que nutre. Santa paz. Que limpia cualquier suciedad en mi interior. Paz. que ah, me relaja, que va calmando mi corazón, mi mente, llenándolo de un dulce silencio. Donde ya no hay pensamiento. Sino la experiencia. De ser. Luz. Alma. Como si la paz. Deshace todas aquellas tendencias a molestarse o a sufrir. Me plantea la posibilidad de ser siempre paz. empezar de nuevo. Libre de esos sentimientos negativos. Este baño de paz. Me ayuda a reconocer y soltar las tendencias, a tomar sufrimiento o a dar sufrimiento. Aprendo en paz que tengo el poder de no tomar lo que me hace daño. Me da la fuerza para poder afrontar en calma, sin miedo. Esas tendencias internas que aprendí y que me hacen daño. Si quiero un nuevo año, tengo que soltar esas tendencias que están en mí. Y este baño de paz me ayuda a generar ese pensamiento determinado. Para yo ser paz, sin miedo, con valentía, con dulzura y sabiduría. Así visualizo ahora que del alma suprema de la fuente divina recibo ahora rayos de dicha, de alegría, de entusiasmo, de esperanza. Esa naturaleza interna del alma, cuando está pura, cuando se siente llena, libre de deseos. Cuando el ser se ha liberado de tantas limitaciones o mandatos, que a veces yo misma me impongo. y Ya no vivir por mandatos externos. Sino despertar esa alegría que viene de lo profundo de mi ser. Una alegría natural que viene del alma. Esa sensación de estar tan cerca del Ser Supremo, tan cerca de ese Amor Divino. Estoy más allá de toda la materia de este cuerpo. Me siento llena en una relación tan linda con Dios, en la que el alma baila libre, plena, Sencilla, humilde. El alma no necesita más de lo que ya tiene. Qué agradable sentir que tengo lo necesario. Y que soy lo que tengo que ser. Y que tengo una fuente ilimitada a la que siempre tengo acceso. La distancia es solo un pensamiento. Esta fuente amorosa Mi Padre Supremo, el Alma Suprema, quien está siempre disponible para mí, siempre presente, siempre tengo la compañía. El ser supremo. Y lo difícil, así se hace fácil. Lo imposible se hace posible. Cuando estoy en esta compañía suave, sutil, constante, soy como una flor de loto puede estar en medio del mundo, en medio de un, de un lago, pero no me dejo influenciar por el entorno. Soy un ser divino, desapegado, único, libre de la influencia del mundo externo o de la negatividad. Es como si en este estado, de tanta cercanía con la compañía del alma suprema, siento que nada de este mundo físico es mío, todo es el Ser Supremo. sí todo y todos son del Ser Supremo. Él es responsable. Yo soy solo un instrumento. Pero no me aferro a nada ni a nadie. Sigo alegre en plenitud porque tengo a la fuente divina conmigo, su compañía amorosa. Y eso es una fuente de contentamiento, dicha. Pan agradable. Aquí estoy más allá de sentir vacío. No hay vacío. Es cuando se siente vacío que entran esas tendencias negativas, de dolor, de sufrimiento. El vacío en realidad se llena. Con esta relación tan suave, eterna, constante, con esta mina de tesoros que es Dios, y afirmo en mi ser que soy un ser lleno. Que soy un ser completo, que soy un ser que lo tiene todo, todo lo que necesita, y que todo lo recibo del alma suprema, del ser supremo. Este ser ilimitado. Sí, porque su potencial, su energía, su actuar, está más allá de todas mis limitaciones. Entonces suelto el miedo a no tener. suelto el miedo a no poder. Ya aquí en la compañía del alma suprema, todo lo tengo y puedo hacer lo difícil en fácil. Recuperando esa alegría, esperanza de vivir. Llenando mi ser de esta luz de verdad, total tranquilidad. este ejercicio esta conexión y volver a tenerla cuando sea que yo quiera está siempre a mi alcance siempre disponible Y así puedo servir de instrumento para abrazar el entorno y a los demás con el abrazo espiritual, el confort, el cariño, el amor. Que todas las almas sientan paz. Todos los buenos deseos se esparcen hacia todos. Soy una fuente espiritual. De luz y de amor, puedo volver entonces a esta experiencia cuando yo quiera. Inhalar profundo, bajando cada vez más y más todo mi ser. Manteniendo ese estado de conciencia. A seguir como en ese nivel alto de vibraciones. Voy a terminar con un mensajito espiritual, ¿verdad? De este libro. Compañera de Dios, aquí lo tenemos de la que fue nuestra directora Dadianki. Dice, una vez que encontramos al Ser Supremo, dejamos de llorar. La búsqueda termina.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 ¿Cuándo vendrá el día en que me encontraré contigo? Hay muchos que buscan cuya sed todavía no ha sido satisfecha. Su deseo aún permanece. Pero ese estado de desesperación se acaba cuando se reconoce el Ser Supremo. Así que les invitamos de verdad a tener esa experiencia y este mes de enero para nosotros es un mes muy, muy especial. Es como para estar así de pegaditos, ¿verdad? muy, muy cerca con esta experiencia de la fuente de Dios, del alma suprema, como ustedes lo conozcan o lo llaman.